Fernanda Sabadín, que es senadora provincial, autora de la ley. Enseguida les vamos a explicar exactamente de qué se trata. Lo va a contar ella y Gabriela Carrizo, que es paciente en tratamiento e eh, integrante de un grupo llamado Mujeres Poderosas Mendoza. Así es. Qué fuerte eso de Mujeres Poderosas. Fuerte. Muy fuerte. Después hay que hacerse cargo. <risa> Muy poderosas, no poderosas. Muy, Muy poderosas. Poderosa. Esa, es Esa es la idea. Ser poderosa y sumar muchas mujeres poderosas. Bueno, gracias eh, por venir a las dos, porque además de hablar del trabajo que hacen, van a dar su testimonio, que me parece que es eh, ultra importante para, para todas las que están del otro lado, para que repiensen esto si todavía no tienen eh, eh, incorporado eh, lo importante que es, ¿no? Tal cual. Así que gracias. Exactamente, es muy importante tomar conciencia y reforzar este mes, esta semana, es muy importante para todas las mujeres porque siempre hay que recordar que el cáncer de mama detectado a tiempo tiene un muy alto porcentaje de ser, cura, de, de, de ser curado. Eh, más del 90% de las mujeres que se detectan a tiempo se curan. Uh -huh. y, y realmente yo, hablo, yo les puedo hablar como paciente primero. Yo tuve cáncer de mama detectado a tiempo y acá estoy. Y la verdad que es una enfermedad de la cual salí fortalecida en muchos aspectos de mi vida. Y, y tengo la posibilidad, la bendición de hoy ser legislador y poder estar hablando desde otro rol, pero entiendo mucho de lo que es el cáncer de mama, realmente. Yo me, me pongo a pensar en esto de salir fortalecida, sí. porque creo que todos tenemos gente cercana ¿no? que ha pasado por, por esta situación y las etapas son diversas, ¿no? Y el fortalecimiento viene un tiempo después, y muchas ni siquiera lo, lo, lo alcanzan a percibir en un comienzo. Uno no se no se, ¿Se dan cuenta, cuenta a veces, después, ¿no? Exactamente, sí, es un, es un tratamiento, la verdad que es un tratamiento que no es fácil el diagnóstico, el, el enterarse de que uno tiene cáncer cuesta decir la palabra, uh -huh. muchas veces cuesta decirlo. El, es muy fluctuante el tratamiento en cuanto a cambios de ánimo, eh, bueno, es muy variable. Y realmente yo me, en lo personal, es una experiencia muy personal, me di cuenta después de un tiempo que, que, que soy más fuerte y que pude, y que pude luchar contra un cáncer de mama, por supuesto con el acompañamiento de los médicos, de la, de la familia, de mis hijos, de las amigas. Claro. Y, de la, y lo bueno es que la comunidad tome conciencia y, y que nos puedan puedan no, ahora no, pero yo ya estoy sana, pero que los, las pueda acompañar a las mujeres desde donde puedan. Uh -huh. desde donde puedan. Senadora, ¿por qué eh, creyó eh, consideró importante que Mendoza tuviera su Semana Rosa? Que finalmente la vamos a tener porque fue aprobado su proyecto de ley. Sí, la verdad que es un, me siento orgullosa de, de haber podido presentar este proyecto que ya es ley. Lo, lo creí muy importante porque dentro del mes nacional de la lucha contra el cáncer de mama, uh -huh. que la provincia estaba adherida. Eh, dentro, dentro de la Semana Rosa lo que se incorporó fueron algunos algunos temas que no son menores como por ejemplo que la autoridad de aplicación sea el Ministerio de Salud y que el Ministerio de Salud pueda realizar convenios con diferentes entidades públicas privadas asociaciones fundaciones municipios que todos transitemos en el mismo camino en uh -huh. la lucha que sea... no solamente el Estado una claro. semana donde la coordinación sea total y total, absoluta para absoluta. la comunicación para las actividades, para los medios de comunicación, permitirle exacto. la accesibilidad a los controles a las mujeres de menos recursos. Exactamente, que exactamente, todos estemos consustanciados en esa semana. Esa semana que si bien es simbólica porque estos controles hay que hay que tenerlos en cuenta durante todo el año, claro. es una semana una semana muy simbólica donde eh, teniendo, caminando todos por el, en el mismo sentido yo creo que los resultados van a ser mucho mejor de hecho estamos transitando la semana rosa y hay inmensidad de, de actividades y, y no solamente de concientización esa es la, la parte que, que eh, no estaba antes y que hemos tenido la, la posibilidad de sumarlo de generar un, un espacio para pacientes como Gabriela que están en tratamiento Claro, ¿estás claro. en pleno tratamiento? En pleno tratamiento. ¿En, en qué etapa en estás? En pleno tratamiento estoy en mi último ciclo de cuatro aplicaciones. Uh -huh. Me quedarían cuatro semanas para terminar. Y, y esa, bueno, es la idea de, que, de poder acompañarnos, que apuntemos todo hacia lo mismo. Nosotras con el grupo que tenemos, Mujeres Poderosas Mendoza, eh, apuntamos más que nada a la parte social. A esa, porque la parte médica, cada paciente al ser diagnosticado, eh, se la busca o sea se busca su mastólogo su uh -huh. oncólogo su propio equipo médico pero apuntamos a la otra parte a la parte social a, a poder hablar con otra persona que ha transitado lo mismo eh, poder como decías compartir vos, experiencia compartir uh -huh. experiencias eh, a, hablar eh, mencionar la palabra cáncer con todas sus letras sin Tal cual. temor a que el sinónimo sin tener sea miedo muerte. exacto que se hagan los chequeos sin tener miedo a mí me pasó yo tengo mi mamá, ella falleció de cáncer de mama uh -huh. y... Ah, eso ya te había prendido la alarma. Sí, pero siempre tuve miedo de hacerme los chequeos. Entonces yo ahora, que lo vivo, eh, apunto a eso, a que las chicas jóvenes también no tengan miedo en hacerse sus controles, como dice Fernanda, en cualquier momento del año, no esperar a octubre nada más. Pues es que esto lo hemos escuchado mucho. El... A pesar de que la mujer es mucho más responsable con la salud que sí. el hombre, hemos escuchado mucho esto de... No me lo he hecho porque me da miedo. A veces, sí, genera, sí. es que genera el miedo, genera para una incertidumbre. Sin miedo te salvar la vida. Exactamente. tal cual, ¿no? Tal cual, porque qué esperar hasta el último momento si lo podés... A ver, eh, nuestra kinesióloga que nos acompaña en este grupo es Andrea Melendi. Eh, ella siempre nos recalca, a ver, no es prevención, es anticipación. Uh -huh. O sea, tenemos que apuntar a anticiparnos al diagnóstico, justamente que mientras más temprano lo, lo encontremos, mucho uh -huh. más fácil va. ...mucho más rápido vamos a poder sanar. Claro. claro te, no la es que la mamografía preca. va a evitar la enfermedad, no, no, no. no es así, no. está claro... ...sino que va a permitir Anticipa. esa detección precoz que hace eh, más sencilla, si se quiere, la sanación. Exacto. Algo, algo que nos vamos a encontrar ahora seguramente en los mensajes... ...es de muchas mujeres que han pasado por esta situación o han tenido cercanía con situaciones similares... No. Vamos a ver qué dicen al 2613-444444 44 en el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de mama les Estamos preguntando si se hacen los chequeos. Bueno, ¿cómo, cómo se paran frente a esto? Sí, tengo 61 y desde los 24 todos los años hago todo, todo, todo. Hola, sí, me hago los controles anualmente en pandemia, no pude realizarme nada y este año me detectaron pólipos, mioma, quiste en el ovario y un bulto en mi pecho izquierdo. Casi dos años, En casi dos años de todo. El problema es que el sistema de salud en la parte pública es demasiado lento. Todos los debe, días deberían ser rosas. Estuvimos hablando en la previa del programa de esto. Hola, qué lindos se los ve. Sí, todos los años. Y además, mi mami falleció por cáncer de mama y con mis hermanas estamos atentas, dice Elvira. Bueno, algunos de los mensajes que van llegando, sí, viste, y cuentan experiencias. Está, está eh, claro eh, que todos los días tienen que ser rosa. En salud, días. todos los días tienen que ser rosa, azul, verde. Digo, ¿no? Para, para la Exacto, enfermedad tal que cual, sea. Tal tal cual, no, mi... la enfermedad tiene que. La, la, ver, la, eh, la salud tiene que estar un paso adelante, porque eh. si no. Es lenta y no llegamos. Pero, pero bueno, es una realidad. De hecho, uh -huh. eh, cuando eh, hablábamos con Fernando, yo le preguntaba por el mamógrafo de la Casa de la Mujer, porque hoy nos habíamos enterado que estaba roto. Ella averiguó rápidamente, ya lo han reparado para que sepan aquellas mujeres que eh, piensan dónde hacerse la mamografía. Esa es una opción. Eh, porque después de que me contaron esto, yo decía, ¿ya dónde van al Lago Mayor? Eh? Bueno, pero cuesta un montón conseguir turnos. Estábamos hablando sí, de eso, sí, ¿no? Sí, hablamos, sí, lo hablamos en un principio y la verdad que hay que, cuando, cuando nos toca el control, hay que hacerlo. El sistema de salud, eh, tenemos la suerte que desde el, desde el Ministerio tiene convenios con otras organizaciones y que pretendemos que sean más todavía, ¿no? A través de esta ley. Pero este, hay, hay mamógrafos, bueno, en la Casa de la Mujer, que tuvo un problema pero ya está reparado, me lo acaban de confirmar, en la, el Hospital Lago Mayor, en el Hospital Central, en el Hospital Metro de Maipú, de Maipú. En el sur está el Chestakov con un Fuesmen al lado, eh, también hay un Fuesmen en Maipú a la vuelta del hospital, del hospital Diego Parisien. Y, y no hay que dejarse estar con, lo, con la mamografía, de ninguna manera, y si hay que golpear puertas hay que ir a, a, lo, a golpear puertas, pero hay que hacer las mamografías. Y en esta semana en particular, lo bueno que lo he podido vivenciar porque lo he acompañado y eh, eh, soy, soy testigo de que se ha hecho, es que el camión ginecológico, del, del Ministerio de Salud está recorriendo toda la provincia. Estuvo el lunes en capital, ayer martes estuvo en Luján, hoy en Maipú, mañana jueves no me quiero olvidar en Goy Cruz y el viernes está en Las Heras. En Las Heras. Y la semana que viene va al sur. Ah, muy bien. Entonces hay mucha, hay mucha demanda y la verdad que las mujeres asisten eh, muy, muy, muy conformes a hacerse la mamografía. Buenísimo, Fernanda, ¿nos puedes contar eh, cómo, cómo fue el proceso? Desde que te enteraste hasta hoy Que puedes estar ahí con toda la fortaleza Dando tu testimonio Sí, eh, a mí eh, Yo nunca me lo palpé Si bien siempre me hice la autopalpación Porque me la enseñó una ginecóloga No fue palpable eh, En principios de junio Me siento un dolor Voy, me hacen la, la mamografía Y ahí sale el bulto sospechoso Me hacen la biopsia Y en agosto me dan el diagnóstico que tenía cáncer de mama. Obviamente es durísimo, eh, un montón de emociones, como dice Fernanda, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Pero bueno, encontré mi equipo médico que me acompañó muy bien y, y en ese equipo médico antes de empecé el asquimio en diciembre, en, terminé en marzo, en abril hice eh, radioterapia y cuando inicio radioterapia yo tenía un malestar en la axila, en una de las cicatrices, y me mandan con Melendi, con Andrea Melendi. Ella es kinesióloga oncológica, especializada en cáncer de mama. Uh -huh. Y llego a su consultorio para que me pueda solucionar la sensibilidad porque antes de empezar radioterapia se iba a poner mucho peor. Y bueno, ahí la conozco. Ya en, en el primer masaje que ella me hace, realmente un cambio, un cambio abismal. Ella me acompaña toda la parte de radioterapia con los diferentes mensajes de, de drenaje linfático y todo ese tipo de cosas. Y ahí, bueno, ahí surge el grupo Mujeres Poderosas porque nosotras, el grupo que tenemos, la red de contención que tenemos, somos todas pacientes de ella. Entonces, ella es nuestro uh -huh. nexo para poder salir a, a poder dar nuestro testimonio y poder ayudar a, a otras mujeres. Lo social, lo social esa red lo social. de mujer. Eh, a partir de la experiencia compartida, el Compart animar a la otra. Actualmente con Mujeres Poderosas tenemos coaching oncológica. Ella es especializada en oncología, hacemos talleres, tenemos peluquero que la acompañan en la transición también de, de la pérdida del pelo. Y cuando te empieza a crecer también, porque empieza a crecer como... Cuando yo estuve en radioterapia me empezó a crecer. Como sí, se quiere viene loco, ¿cómo sí, sí. quiere. Hace, tienes vida propia. ¿Qué, ¿Y, qué, ¿y qué, para qué, dónde me lo acomodo? Qué loco todo lo que sucede. Mucho. Porque hasta te tenés que poner fuerte para la mirada ajena. Tal cual. Porque al tener un pañuelo en la cabeza, tal cual. la gente ya adivina. Sí, sí, y sí. Y ya te mira desde, otro, desde otra manera. Lo que pasa Entonces es que. Entonces tenés que ser fuerte para esa mirada ajena, tenés que ser fuerte para tu cabeza. A carina, eso, tenés a que eso ser apuntamos con mujeres ¿Qué poderosas. Pero o sea, difíciles. A cambiar la mentalidad sí, de la sociedad. Todo. Porque también entendés? necesitas caerte, también necesitas llorar, obvio, también necesitas obvio. decir, che, la estoy pasando mal. Tal cual. Hay tal un cual. punto donde uno dice, che, me tengo que permitir caerme o no. Por supuesto, para eso también necesitas tanto el paciente como, uh -huh. como la familia que te contiene, los amigos, el apoyo psicológico es, es importantísimo porque es verdad, hay que permitirse estar mal. Hoy no tengo ganas de estar bien y la familia te tiene que respetar que uh -huh. no tenés ganas de estar bien. Acompañarte en ese proceso, la familia y los amigos son importantísimos. Afortunadamente cada vez hay más conciencia respecto de lo importante que es lo emocional tal ¿no? tal cual. ¿no? para la salud íntegra. Porque siempre se piensa en lo físico, pero sí. si lo emocional no está bien... El proceso es súper difícil. Y social. Totalmente. El es proceso es muy difícil, largo y duro. Entonces, nosotras con Mujeres Poderosas hacemos esa, esa otra parte. Lo emocional, lo social, lo que te sentís sola, en, te das cuenta que no tenés apoyo de tu familia porque se desmorona junto con vos. Vení, acá estamos nosotras, te escuchamos... Te apoyamos, te aconsejamos dentro de nuestra propia experiencia. ¿Sabías que eras fuerte o no, te enteraste con esto? No, no, no, no, para nada. Creí que era súper débil, creí que ah. me apoyaba siempre en otras personas y de repente ser diagnosticada y, y ver que el mundo alrededor se me desmoronaba, me di cuenta que, y, y tras cada proceso, cada quimio, cada radioterapia, el ir y poner la mano que te ponen, las inyecciones, la droga, bancarte, todo eso, me empecé a dar cuenta que, que soy fuerte y que lo quiero transmitir. Que todas somos fuertes, que yo les, podemos. Yo les cuento, yo les cuento algo si me lo permitís, sí. Gabriela. Gabriela hoy tiene una sesión de quimioterapia, está acá con nosotros compartiendo sí. este momento. Yo creo que eso es, es muy valioso. Es un montón. A las veces. Es, es, es un montón. ejemplo. Es un montón. Sí, yo en realidad no me gusta ser ejemplo de nadie, pero si no, puedo acompañar sí, desde sí. mis propias experiencias y la experiencia de las chicas que que como yo han transitado, yo estoy en pleno proceso, pero tengo un montón de compañeras que que ya la han transitado. Y bueno, perdimos una compañera el sábado, eh, fue súper doloroso, Jessica, pero bueno, ella venía ya muy porque, avanzada. Porque a todo esto se encuentra en las quimios Ay, y se vuelven exacto. a encontrar a veces con la misma gente todas exacto. las semanas. Sí, ¿no? te, las termina siendo una familia porque claro. te encontrás en diferentes lugares. Eh, che, estoy haciendo alquimio, no, me toca radioterapia, ah, qué médico te atiende, ¿Qué? ah, mira, eh, tengo la boca llena de, de, de ampollas, mira, prueba esto, ponete aquello. Eh, a mí me funcionó aquí, o sea, a eso apuntamos con Mujeres Poderosas. Y nos acompaña nuestra kinesióloga que, que ella también se puso el grupo a, al hombro, porque ella perdió a su mamá de cáncer de mama y se ha comprometido con nosotras un montón. Y, y, en, ese camino, Ahí y en ese <risa> camino nos conocimos con, con Fernanda, que nos ha apoyado muchísimo, y cuando ella sacó la ley... Allá fuimos a la ahí, legislatura eh. a apoyar, sí, sí, así sí, que eh, a eso apuntamos, una red de contención para poder... Una, eh... una red de contención con un sistema sanitario que, que dé respuesta rápida, uh -huh. lo que hablábamos yo también destacaba de, del proyecto esta eh, importancia que tiene que la autoridad de aplicación pueda generar convenios, porque uh -huh. Hoy en el noticiero sacábamos una nota eh, de una ONG que justamente reunió a mujeres de bajos recursos y la ONG se ocupó de llevarlas a las mujeres a hacerse la mamografía tras haber firmado un convenio de colaboración con un lugar privado. Uh -huh. Entonces, eh, digo, eh, que, hacer eh, el, que esto esté sentado ministerio. por ley, sí, digo, sí, que ya, hay que promoverlo, ya ley, buscarlo y conseguirlo, está es buenísimo. Cuando es ley, tiene otro, ya no depende de ¿Otro carácter, claro. de alguien o de la predisposición, no. siendo ley, la verdad que... Eh, esperamos que esto que sea una política pública, que perdure en el tiempo y, y que le brinde servicios, los servicios a la, de las de salud que necesita cada una de las mujeres. Claro, pues no le podemos decir a las mujeres, eh, vayan, háganse, y que cuando quieran conseguir un turno no lo tengan. Claro, claro. Sobre todo unas mujeres también, que no tienen recursos, claro. que tal vez lo intentan una vez y después dicen, bueno, ya sí. intenté, También hay una avanzo. legisladora, les cuento que hay una legisladora... Que ha presentado un proyecto que cada mujer en el mes de su cumpleaños tenga un, un turno protegido. ¿sí? Ese es un, es un proyecto que está en el Senado ahora, te, debe pasar a diputados. Y eso también es, un, es una, una facilidad donde oh. es muy. que facilitaría también lo que vos decís, Marisol, de la accesibilidad. ¿Qué? Y la facilidad de poder acceder no, sin tantas complicaciones. Excelente. O sea, todo, todo suma. Pero por Todo supuesto, suma. al 261-344-4444 han llegado más mensajes de ustedes que compartimos ahora mismo. Estamos hablando de cáncer de mama, de eh, la importancia de hacerse los chequeos. Hola chicos, yo la verdad antes de pandemia no lo hacía. La última vez me hicieron mal la mamografía y me quedó doliendo por mucho tiempo. Hola, tengo 42 años y todos los días llamo al 0800 y no logro conseguir turno para hacerme el control. Hola, saludos a Gabriela, soy su cuñada y siempre me hago los estudios en la casa de la mujer, ya tengo 53 años. Hola, soy Estela, estoy superando mi segundo cáncer mamario, la quimio es totalmente diferente al del primer cáncer, pero más fuerte. Yo particularmente me hago mis chequeos ginecológicos anuales, pero trabajo en el área de salud y veo que cada vez hay más casos en mujeres muy jóvenes. Y eso es muy preocupante, muy lindo el programa, vamos a estar hablando eh, del de cáncer con una especialista. Creo que las mujeres debemos autoanalizar nuestras mamas e ir a los controles y rezar. Hay diferentes tipos de cáncer mamarios, por eso analizarse y esperar lo mejor. Hola, cuando empezó la campaña con los mamógrafos, empecé con mis controles todos los años... ...y en 2018 me, me operaron de dos tumores malignos en la mama izquierda y ganglios. Lo agarré a tiempo, tengo 52 años, hice quimio y rayos... ...y sigo el tratamiento con medicación por cinco años, me siento bien y totalmente curada... ...gracias a mi Dios. Y solo me queda por decir, mujeres, contrólense, es hermosa la vida... Por nosotras y por nuestros hijos, saludos nos manda Silvia de San Rafael, un montón de mensajes. Muchas gracias. Yo estoy muy agradecida a la Casa de la Mujer por mi problema de mama. Es todo gratis, muy agradecida. Mucha fuerza Gaby, te queremos. Eso sí. es un ejemplo de mujer, las chicas de Volei Petroleo. Oh, sí. Ellas, ellas han sido un sostén muy grande para mí cuando inició todo esto. Porque yo juego al Volei en el club IPF de Godoy Cruz. Uh -huh. Lo he jugado toda la vida y ellas cuando me diagnosticaron lo compartí aparte de mi grupo familiar con ellas y la verdad que fue una contención muy muy grande que ellas estuvieran acompañándome. Así que sí, eh, la actividad física es importantísimo también para poder transitar esta, esta enfermedad dentro de la posibilidad de cada una. ¿no? Claro, claro. Eh, son respetables todas las posiciones, sí. pero agradecemos mucho fundamentalmente tu presencia. Porque, porque las mujeres se escuchan mucho Bueno, en tu caso igual Porque también padeciste sí, sí, la misma sí, enfermedad Sí, sí, tuve Entonces, un tratamiento largo Y es, ¿también, y es duro ¿Medicación es, cinco años? Eh, llevo, llevo más ah, de cinco pues, ¿todavía años estás sí, ¿Todavía estás con la medicación? Sí, todavía estoy medicada con medicación antineoplástica ¿Y te queda? Y creo que dos años Bueno Pasan volando. Sí, pasa volando. Cuando y hay que poner vas a estar la actitud y ya está. Ya vas a estar festejando. Pasa, sí, exactamente. Claro que sí, igual que... Bueno, yo quiero decirles que pueden, cualquier mujer que quiera eh, sumarse con nosotras, lo puede hacer. Eh, tenemos un grupo y las redes sociales, arroba eh, Mujeres Poderosas Mendoza en Instagram. Sí. Y en Facebook, MP Mendoza, todo en minúscula. MP Mendoza. Y en, y en Facebook. Arroba Mujeres Poderosas Mendoza. En Instagram. Instagram. En Instagram. Ahí o sea, hacemos vivos, vivos divinos. Ah, divinos, ¿sí? divinos sí, los vivos. Sí, sí. Los vivos. con las redes. Sí. Divina, las, las redes están buenísimas. Aparte, a, a, anoche hicimos uno sí. de tatuajes eh, para mujeres. Uh -huh. sí. yo, lo, yo estuve muy lindo, muy interesante. Una tatuadora habló sí. y, y la verdad que. Cuando hay dudas, ese es el otro tema. tenerla. un poco, muy breve, brevemente, se nos termina el tiempo. ¿Por ah, qué bien. el tatuaje? Porque el tatuaje? Porque a veces en las cirugías sacan toda la mama y el pezón, el pezón por uh -huh. supuesto. Entonces está la posibilidad de hacerse tatuajes de la areola. Uh -huh. Y cada vez está o sea, más y después, y, después, y después el tatuaje del pezón. Y vienen muy diferentes tintas, que uh -huh. son transitorias, otras más definitivas. Bueno, explicaba un montón, pero muy sí, interesante. Sí, sí, así que bueno, mañana vamos a estar en la Universidad de Mendoza, sí. por si, a las 18. Me encanta, porque hoy tenemos aquí, pero no. para mañana ya, tenés ya, ya, ya O sea, ya, ya tengo que salir, sí. Completa, no, y ahora tenemos en la Casa del Futuro de, de Cruz, un multi, multi espacio rosa, donde hay eh, diferentes espacios para mujeres que transitan la enfermedad. Que también, por supuesto, allá, vamos a estar... Allá vamos. Voy a aprovechar antes de, de ir a la quimia. Claro, así que... gracias. Gracias por el trabajo realizado. Gracias por no dejar que te paralice la enfermedad. Y gracias. por compartir tu historia para que otras tomen fuerza también. Bueno, gracias, gracias a por las el espacio. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias.